El comandante acaba de anunciar un minuto para inicio, los brazos rotatorios acaban de abrir. Todo listo para que el cohete despegue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 40 segundos, esperamos por el conteo regresivo. Todo listo para el lanzamiento. 30 segundos 20 segundos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ignición se acaba de satélite venezolano Simón Bolívar Las primeras corrientes de aire ofrecen una fuerte resistencia, así que para acortar el tiempo de vuelo el cohete se lanza de esta manera. Adicionalmente el vuelo vertical favorece a la estabilidad del aparato.